Hola a todos, soy Pecos Paul Klee, y hoy seguiremos conociendo la raro cultura chileno. En este programa hablaremos de algo que todos los chilenos han sufrido o han hecho alguna vez, las estafas. Para esto, me fui a entrevistar a alguien que haya sido estafado, o sea, al primer chileno que encontré. A usted lo han estafado muchas veces. Cinco. Dígame, ¿cuál cuenta del tía le hicieron? Las que te llaman diciendo que secuestraron a tu hijo, las primeras cuatro veces que llamaron diciendo que habían secuestrado a mi hijo, yo les creí y les deposité, po. Pero la quinta vez, yo ahí pensé, chucha, pero si yo no tengo hijo, po. Una detalle, ¿pero te han robado mucha plata? Eh, sí, pero el peor robo fue cuando fui al banco y me dieron un crédito hipotecario a 20 años. Eso sí que es un robo. Estamos con Jaime Cagan, una chileno que sabe de engaños en Chile. Dinos, Jaime, ¿cuáles son las distintas sí. formas en que te engañan en Chile? Chuta, pero son hartas formas, po. Pero cuando te llaman haciéndose pasar por carabinero por un accidente que tuvo un pariente cuando te llaman para pedirte las claves del banco, cuando compráis algo en la calle y te dan un jabón envuelto en diario, cuando jugáis pepito pagadoble, cuando compráis un auto y te bajan el kilometraje, cuando vendí algo por internet y te quieren pagar con depósitos truchos, o cuando compráis y no te mandan el producto, cuando tiran un fajo de billetes para repartirse pertenencias, cuando los palos blancos te hacen pagar de más en remates, cuando vayas a sacar un crédito y te meten un seguro, eh, cuando los taxistas te cambian el billete... También se le puede llamar estafa cuando le echan agua a la mostaza, o cuando te echan menos benzina. Dejé un rato a Jaime y me dirigí directamente a Colino Una, a hablar caro a caro con un estafador telefónico. Entiendo que tú eres una estafador. Explícanos por favor, cómo lo haces y por qué lo haces. ¿En la que haga eso? Voy a jugar puro candado y quiero andar tabijado en ogle y what? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Y hoy día y toda la volada, no se me cae la física, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, po? ¿Qué pasa con qué? No entienda, no logro captar ni una sola palabra. ¿Pero pa' qué? ¿Pos pa' qué en esa la perra? Perra, esa sí la capté. ¡Ay, va de vio y toda a mano! Pero yo le doy todo el corte. ¿Pero me estás insultando? ¿Me estás contando algo? No entienda. Es que nunca te he paqueado en la mamorra, por loco, un... A ver, ¿dijiste pacquiao, Loco Locoboom, esos son Pokémones? ¿Qué? Pokémon ¡Estoy tapizado en joyas! ¡No soy navegado, picado a ¡Vos soy puro cuento, eh! Ah, entiendo. ¿Eres enfermo mental? Por eso no puedes hablar bien, pero... ¿tú entiendes lo que yo diga? ¡Enfermo está tu corazón! ¡Yo doy cara! ¡No ando nada con la pena, ¡Te voy a hacer este pollo frito, tres clonas y quedo viendo hormigas rojas! ¡Cualquier vez te reviento a la gente! ¡Fuiste bueno, lágil, puleta, hasta bien. El pobre tenía problemas mentales. Pero volvimos con Jaime para que nos siguiera diciendo más tipos de engaños. Cuando te ofrecen vender cosas por negocios piramidales, también cuando te dan menos gramos de lo que dice la pesa, cuando te meten gastos extras en la cuenta de la luz, cuando te cambian las plumillas y te dicen 2000 y te cobran 12000, mil, cuando te dan vuelto de más y te quedas callado. Ok, suficiente. En conclusión, en todo sí. lo que hacen sí, te sí. pueden estafar. Así es. Y al parecer, los chilenos están acostumbrados a vivir de esta manera. No importa si es una persona sola o una gran empresa, cualquiera te puede engañar y estafar. Por lo que nos dice Jaime, en todo está el viveza de la chileno. Estoy seguro que tú también has hecho alguna de estas artimañas. No te hagas. La página do Blau ha sido víctima del ataque de estafadores que comentan ofreciendo premios. Pero de esto nos hablará un experto en el tema, el tío Emilia. Muchas gracias, pecos. La verdad es que sí, existen muchos bandidos que se hacen pasar por el doblado, se crean perfiles falsos y piden datos de cuentas bancarias ofreciendo supuestamente suculentos premios. Obviamente son mensajes falsos, porque los chicos de doblado son muy manitos de guagua y no regalan nada. Por eso, muchachos, es súper importante que siempre se fije en el que el perfil que comenta tenga el signo de verificación de doblado, o si no, caerán en su propia trampa. Gracias, tío Emilia, por este desinteresado mensaje. ¿Cómo que mensaje desinteresado yo cobré y aún no me transfieres? Uh, se va a cortar la reunión Zoom. Mentira, compadre, quedan 30 minutos. Te pillamos por compadre. Se cortó, pero la mensaje que nos dejó es muy clara. En Chile, si una historia es demasiado buena para ser verdad, es una estafa.